Hola a todos y gracias por ver el vídeo. Hasta ahora todos los datos que teníamos en el programa los tecleábamos directamente dentro del programa. Pero muchas veces deseamos que sea el usuario el que introduzca los datos en el programa, para así poder interactuar con él y no necesita en ningún momento conocer nada de programación. Para introducir datos tenemos que utilizar la función input, que ahora veremos cómo se usa. Pero es muy importante saber que input, lo que devuelve siempre, si lo guardamos en una variable, siempre es una cadena. Aunque tecleemos un número y lo guardemos en una variable, va a ser siempre una cadena. Vamos a realizar este primer ejercicio por partes. Tenemos que crear un programa que pida el nombre del usuario y lo guarde en una variable. Bien, después vamos a ver que efectivamente está guardado y que dicha variable lo que contiene es algo de tipo cadena. Pues vamos a ver cómo se usa input. Escribimos la variable y aquí vamos a utilizar la función input. Como es una función, deberá llevar paréntesis. Y aquí normalmente se escribe texto, que como es texto tiene que ir entre comillas. Y va a ser una información que le vamos a dar al usuario para que sepa lo que tiene que teclear. Dime tu nombre. Vamos a poner dos puntos y vamos a dejar un espacio. Vamos a ver cómo funciona el programa hasta aquí. Lo ejecutamos y vemos que aquí nos aparece un cuadrito para rellenar. Pues yo voy a imaginar que me llamo Alberto, que no es así. Le doy al Enter y no ha sucedido nada, pero el programa no ha dado de error. Ahora vamos a imprimir lo que hay dentro de nombre a ver qué es lo que tiene. Vamos a imprimir nombre. Al volverlo a ejecutar nos va a volver a pedir el nombre. Dime tu nombre, pues otra vez Alberto. Y aquí nos ha dicho que es Alberto. Vamos a ponerle un poco de formato para que veamos que efectivamente eso es lo que nos ha contestado. Mi nombre es... y aquí entre llaves y cerramos. Por lo tanto nos tiene que contestar que mi nombre es Alberto. A ver que salen dos comillas porque completa siempre... ¿Alberto otra vez? Pues Alberto. Mi nombre es Alberto. Bueno, y finalmente vamos a ver cuál es el tipo de dato que contiene. Pues vamos a hacer, a escribir la función type, que hay guardado el nombre. Dime tu nombre, Alberto. Y vemos que es de tipo string. Sin embargo, vamos a imaginar que hacemos una cosa un poco extraña. Que me pregunta mi nombre y le digo que me llamo 123. En principio creemos que eso es un número. Pero para Python sigue siendo una cadena. Todo lo que devuelva input siempre es una cadena. Por lo tanto, muchas veces lo necesitamos convertir a otro tipo de dato. Vamos a ver cómo se puede dar lugar a errores todo esto de lo que hemos hablado. Vamos a pedir la edad al usuario. Pues la edad del usuario se la pedimos con input. Y para que sepa lo que tiene que teclear, le decimos, dime tu edad. Bien, pues ahora le pedimos la edad y nos dice, por ejemplo, 45. Y en edad hay guardado un 45. Entonces, si hay guardado un 45, en principio parecería que no hay ningún problema en esa, a esa edad sumarle, por ejemplo, 10. Pero, sin embargo, vemos que esto va a dar un error. Porque no se puede sumar, aquí lo vemos, una cadena, que es lo que hay en la variable edad, a pesar de ser un 45, con un entero. Esto no se puede hacer. Si quisiésemos hacer esta suma, primero tendríamos que convertir la edad a tipo int. Vamos a ver cómo se hace esto. Ahora vamos a volver a pedir la edad al usuario, pero la vamos a transformar en tipo int. Pedimos la edad con input de nuevo y le decimos, dime tu edad, con mayúscula, dime tu edad. Y ahora lo que vamos a hacer es, en otra variable, por ejemplo, edad, y vamos a poner que es número, ya, vamos a guardar la edad pero transformada en número entero. Para ello recordemos que había que utilizar la función int. Y ahora vamos a intentar ejecutar Operaciones con la edad y veremos que nos da error, como antes. Por ejemplo, si le sumamos 10, nos da un error. Vamos a escribir 45, que tampoco es mi edad, y vemos que nos da el mismo error que antes. Sin embargo, si en vez de eso utilizamos la variable edad número, también hay un 45, pero ahora ya es de tipo numérico y por lo tanto puede operar con Vamos a volver a hacerlo. 45. Y ahora no ha habido ningún problema. 45 más 10 lo ha sumado. Y ahora vamos a ver cómo se hace esto normalmente. Normalmente no se hace eso que yo acabo de hacer, sino que en una única línea se pide la edad al usuario y se transforma directamente en número entero. Vamos a verlo. Para ello tenemos que teclear edad, que es donde vamos a guardar nuestra variable Lo vamos a convertir en número entero y dentro vamos a poner input y aquí escribiríamos dime tu edad vamos a analizar este código y vamos a ver que podemos sumarle 10 y que no hay ningún problema, lo primero que hace Python es el paréntesis más interno, lo primero que hace es un input nos pregunta la edad, se la tecleamos y tenemos ahí la edad lo siguiente que hace es que esto que, no, que nosotros hemos tecleado lo guarda con formato entero, lo transforma y posteriormente el operador igual lo guarda en edad y ya podemos operar con ella. Esta es la manera habitual de convertir datos en tipo entero. Dime tu edad, pues 45. Y no tiene ningún problema hacer una suma. Y ahora vamos a hacer un programa interactivo que ya habíamos hecho pero de modo no interactivo. Y va a ser un programa que calcule el área de un rectángulo. Pero le vamos a pedir los datos al usuario. Bueno, pues la base se la vamos a pedir y en principio tecleamos esto y le decimos que me diga, me diga la base, dime la base. Pero ya vemos que aquí hay un error porque de momento en base hay un número en forma de cadena, no se puede operar con él. La altura, pues input, dime la altura. Vamos a solucionar este problema. Vamos a convertir esto a número entero o a tipo, a tipo flotante. En este caso lo vamos a convertir a tipo flotante porque podemos escribir con números que también tengan decimales. Esta también. Y ahora ya, tanto en base como en altura, estarán guardados los datos en tipo flotante. Hacemos el área. El área sabemos que es base por altura, que como son dos tipos de datos flotantes, será también de tipo flotante, el área. Y aquí escribimos el resultado, print. Vamos a darle un poco de formato y le decimos que el área es, pues, el área y ya podemos ejecutar el programa. Vamos a ver si funciona. Dime la base, pues, 34.9. Cleamos. ¿Dime la altura? Pues 2.67. El área es todo esto. Vemos que, como ya conocemos, Python ha cometido un pequeño error debido a cómo se guardan los datos en la memoria del ordenador. Y esto es todo por este vídeo. Muchas gracias.